Recuerdo que desde muy pequeña, tú muy jovencita, yo te veía ahí en las marchas con tus papás involucrándote en todo esto. ¿Cómo fue que llegaste a este convencimiento? ¿Cómo fue que te convertiste en una provida tan decidida? Bueno, sí, eh, como mencionabas, justamente todo empezó pues, en la educación de la familia. La verdad es que mis papás no nos metieron la idea de que ay tienen que ser provida pero sí la educación de respeto a la individualidad y a la dignidad, como mencionaba, de las personas, pues nos hizo ir creciendo dentro de la causa. Pero yo creo que el punto fundamental fue darme cuenta de lo importante eh, que es cada persona dentro de nuestro México, ¿no? Que todos estamos llamados a hacer algo para cambiar el futuro de nuestro país y de nuestro mundo en general.